¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están, amiguitos? Tengo una historia y te la contaré. Siéntate a mi lado y conocerás el amor de Jesús. Y también el de su poder será mejor compartir de Dios. no serás y al pasar el tiempo más te gustará no verás como el poder de Dios salvó a ricos y pobres y siempre de ti verás como el poder de Dios salvó a ricos y pobres Mi historia y te la contaré y al pasar el tiempo tu historia preferida yo seré. Tu historia preferida. Raquel, Raquel, ¿por qué tuviste que morir? Otro día más hubiéramos llegado a casa, a casa. Tú, tú nunca conociste ni viste a mi padre Isaac. ¿Cuánto le hubiera gustado conocerte? Te amé mucho, Raquel. Tú fuiste mi vida. Dos veces, siete años, serví para que fueras mi esposa. Y cada hora de trabajo era algo delicioso, porque mi amor por ti aligeró mi carga y alivió mi trabajo. Tú, tú me diste otro hijo. Ah, lo voy a conservar como un tesoro, porque su nacimiento me costó tu vida. Tú, en tus últimos suspiros, lo llamaste Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero querida Raquel, yo lo llamaré Benjamín, hijo de mi mano derecha. <risa> ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están, amiguitos? Le damos una bienvenida cordial a otro relato de tu historia preferida. Esperamos contar con cada uno de ustedes para escuchar estas interesantes historias. Y ahora, tío Daniel, te toca contarnos una historia bíblica. ¿De qué trata la de hoy? Hoy comenzamos una nueva serie de siete historias sobre uno de los caracteres más interesantes y queridos de la historia sagrada, la de un joven llamado José. Esta historia se encuentra en el capítulo 37 del libro de Génesis, Creo que a la primera historia la voy a titular, La túnica de brillantes colores. Y Raquel murió y la enterraron en el camino de Efrata, que ahora es Belén. Y Jacob levantó un monumento sobre su sepulcro, que todavía señala el sepulcro de Raquel. Y Jacob continuó su viaje con toda su familia y fue a ver a su padre Isaac en la tierra de Mamre, en la ciudad de Hebrón. Jacob, mi hijo, por muchos años esperé que regresaras de Mesopotamia. Ahora has llegado con una gran familia, doce hijos, una hermosa hija y... Y cómo me hubiera gustado conocer a Raquel, la madre de tu precioso hijo José y del pequeñito Benjamín. Pero Dios me ha rehusado esa bendición. Jacob permaneció en Hebrón durante los últimos años de la vida de su padre. Para Isaac, que ya estaba ciego y era muy anciano, las amables atenciones de su hijo ausente por tanto tiempo fueron un consuelo durante sus años de soledad y congoja. Y Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Y José, cuando tenía 17 años, cuidaba las ovejas de su padre junto con algunos de sus hermanos. Vengan, hermanos, es hora de dar de beber a las ovejas. Dale tú de beber. ¿No te das cuenta de que estamos muy ocupados? ¿Ocupados? ¿Haciendo qué? A ti no te interesa lo que estamos haciendo. Ocúpate tú en tus asuntos y dale de beber a las ovejas, que es lo que se supone que tienes que hacer. Sí, José. Deja de hacerte el santurrón si sabes lo que es bueno para ti. ¿Tenemos que dejar las ovejas con los siervos e ir a casa inmediatamente? Eso fue lo que dijo el mensajero. Me pregunto qué es lo que querrá papá. Ah, probablemente será otra conversación familiar. Hijos, debo hablaros. No quiero que se enojen o que se sientan ofendidos, pero... ...hijos no se están comportando como debieran. Por favor, les ruego por su propio bien que no sigan en sus malos caminos... No traigan reproches sobre nuestro apellido. Y por encima de todo, no deshonren a Dios despreciando sus mandamientos. Padre, ¿lo sentimos? Eh, sí, padre, lo sentimos. Y vamos a cambiar nuestra conducta. Gracias, hijos. Judá, ¿sabes una cosa? Estuve pensando. Sí, hermano. Creo que... Que sé cómo papá se enteró de nuestra... de nuestra maldad, como él la llama. Fue por José. ¿José? ¿Un chismoso? Sí. ¿Por qué no? Tú sabes lo inocente que es. Él se lo habrá dicho a papá no para meternos en problemas, sino para ayudarnos a vencer nuestra iniquidad. Sí. Verdaderamente creo, Levi, que no podemos culpar mucho a José. ¿No podemos? ¿Por qué? Porque mayormente la falta es de papá. Él siempre muestra su preferencia por José. Él es el hijo favorito de papá. Sí. Como la túnica de brillantes colores que papá le dio a José. Una túnica que por lo general la usan personas de distinción... ...como príncipes, generales y reyes. Eso, José un... ...un rey? Tú te ríes. Pero puede llegar a ser... ...José puede llegar a ser un rey... ¡Un rey, José! ¿Un rey, sobre qué? Es evidente que papá ama a José, más que a todos nosotros. Y no me sorprendería que papá intentara pasar por alto a Rubén, el hermano mayor, para darle a José el derecho de la primogenitura. Entonces llegaría a ser la cabeza de la familia, rey, por decirlo así. Sí. Mientras yo tenga aliento... ¡Nunca llegará a ser el jefe de la familia! ¡Y tampoco mientras yo viva! ¿Qué? ¿Qué fue lo que soñaste? Sí, Judá, anoche. ¿Quieres repetírmelo, José? No estoy seguro de haber oído bien. ¿Cómo no? Bueno, todos estábamos cosechando trigo, haciendo manojos de trigo en el campo, y de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho... Pero los panojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. ¿Qué? ¿Me oyes, Judá? Sí, Levi. ¿Sabes lo que estoy pensando? Pienso que José cree que algún día va a dominar sobre nosotros. Nunca reinarás sobre nosotros, José. ¡Nunca! No, José. ¡Nunca! ¿Tuviste otro sueño, José? ¿Y qué soñaste esta vez, José. Acércate, José, no seas tímido. ¿Qué fue lo que soñaste? Veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencia. ¿El sol y la luna y once estrellas? ¿Qué representan el sol y la luna? No entiendes, Levi. El sol y la luna son papá y mamá. Las once estrellas somos nosotros, los hermanos de José. Un momentito, hijos. José, ¿de verdad soñaste eso? Sí, padre. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Es solo un sueño, padre. Nunca tendremos que hacer la reverencia a reverencias a José. Nunca, nunca. ¿Verdad que nunca? Nunca tendremos que reverencias a José. Nunca tendremos que hacer eso. Padre. Eh, sí, Levi. Se está acabando el pasto y las ovejas están perdiendo peso. Lo sé y estoy preocupado. Tendremos que llevar los rebaños a algún lugar donde haya mejores pastos. ¿A dónde? ¿Y, y si los llevamos al terreno que compraste en las afueras de Siquem? ¿Siquem? Oh, no, no, no, no. ¿Cuál es el problema con Siquem? Es un lugar donde hay buenos pastos. Es muy peligroso. La gente de Siquem los odia por lo que ustedes le hicieron. Ah, ¿es eso lo que te tiene preocupado? Nosotros podemos cuidarnos solos. Ay, Levi, escúchame... Por supuesto que ustedes pueden cuidarse solos... ...tanto individualmente como en forma colectiva. Y ese es el problema. Ustedes jóvenes son impacientes y peleadores. Pero padre, las ovejas necesitan nuevos pastos. Ay, hijo mío. He fracasado en educarte a ti y a tus hermanos en debida forma. Pero no sé dónde he fallado. Padre, tú te haces un drama con nosotros. No somos malos, no. Tenemos ambiciones, energía, sí... Somos muchachos, muchachos de verdad. Pero no somos perfectos como José. Nadie es perfecto, excepto José. Pero padre, él es más perfecto de lo necesario. Él es... ¿Vamos a llevar las ovejas a Siquem o vamos a dejar que se mueran de hambre? Muy bien, Levi. Vete con tus hermanos y lleva las ovejas a Siquem. Pero sean muy cuidadosos. ¿José? Sí, padre. Hace tiempo que se fueron tus hermanos y no sé nada de ellos. Están bien, padre. Posiblemente, pero yo no estoy muy seguro y, y estoy preocupado. ¿Quieres que vaya a Siquén y vea si todo marcha bien? ¿Quieres ir, José? <ríe> Estaría contento de ir, padre. Uh, hay una buena distancia, unos 80 kilómetros. Me las arreglaré bien. Y tus hermanos no se parecen a ti, parece que, que están resentidos de ti. Tal vez ni siquiera es seguro que te deje con ellos. Ellos... Oh, padre, mis hermanos no me harán daño. No, supongo que no. Muy bien, José, hijo mío. Puedes hacer los preparativos para el viaje y salir mañana temprano. Adiós, José. Estaré esperando tu regreso. Me voy a apurar, padre. Adiós, José. Pórtate bien, Benjamín. Yo siempre me porto bien. Adiós, José. Adiós, Adiós Y cuídate. José. Oh, ¡Qué calor! Me pregunto cuántos kilómetros faltan. Tal vez unos 25. Creo que será mejor que descanse aquí por un momento. No pensé que 80 kilómetros era tanta distancia. Perdón, señor. ¿Es esta Siquén? Sí. Esta es la ciudad de Siquén. Estoy buscando a mis hermanos. Son pastores. Son diez. Los hijos de Jacob. Yo no los conozco. ¿No los ha visto? Un momentito. Dijo usted que eran diez. Sí, señor. Sí... Creo que oí hablar acerca de ellos. ¿Son ellos los diez hombres que se vengaron de los hombres de Siquén... ...por causa de su hermana? Sí, son mis hermanos. Oí que llegaron aquí hace poco tiempo. ¿Sabe usted dónde están ahora? No, y no quiero saberlo. Son hombres peligrosos y no quiero encontrarlos en mi camino. Tal vez mi padre tenía razón... Tal vez estos siquemitas han herido a mis hermanos en venganza por lo que ellos le hicieron. Si continúo mirando y haciendo preguntas, encontraré algo. Tengo que saberlo más pronto o más tarde. Así que quieres saber dónde están esos diez hombres, los hijos de Jacob, ¿eh? Sí, señor. Bueno, hijo, se fueron. Se fueron a Dotán, a unos 25 kilómetros de aquí. Gracias, señor. Eh, hermanos, hermanos, vengan aquí y escúchenme. Tengo un anuncio importante que hacer. ¿Eso es lo que pasa? Muy bien, Levi. Dinos enseguida, ¿cuál es tu anuncio? Quiero mostrarles algo. ¡Miren, miren! Un viajero a pie. ¿Y con qué está vestido? Con una túnica. ¡Una túnica de brillantes colores! ¡Verdaderamente no. ¡No es José! ¡Pero sí es José! ¡El soñador de sueños! ¡Ahí viene el soñador de sueños! ¿Y con qué propósito viene hasta aquí, hasta Dotán? ¡A espiarnos! ¡Para contárselo a papá! No. ¿Cuánto lo odio? A él y a su túnica de brillantes colores. ¿Le vamos a hacer reverencias? Yo digo que no, nunca, nunca. Ya es tiempo que terminemos con esa aspiración que tiene de convertirnos en siervos, en sus siervos. Estoy de acuerdo, Judá. ¿Pero cómo podemos deshacernos de él? ¡Vamos a matarlo! ¡Eso, eso es! ¡Eso es! Eso es. Matarlo, ¡Lo mataremos! sí Y echaremos su cuerpo en uno de los tantos pozos vacíos que hay por aquí. Y le diremos a papá que, que alguna mala bestia lo devoró. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. ¡Todos los que estén de acuerdo! ¡Digan sí! ¡Sí! ¡Todos! ¡Todos! ¡Digan que sí! sí. sí. Un sí. momento, hermano. Eh, Rubén, ¿tú no estás a favor de que matemos a José? Lo odio tanto como vosotros. Pero bueno, después de todo, José es nuestro hermano. Y yo no quiero manchar mis manos con sangre. ¿Y qué le vamos a decir a papá sabiendo lo que hemos hecho? Creo que amamos mucho a papá como para hacerle daño, aunque odiamos a José. ¿Y de qué otra manera podemos deshacernos de él? Tú mismo acabas de decir, Levi, que hay muchos pozos vacíos por aquí. Bueno, lo echaremos vivo dentro de uno de esos pozos... ...para que no pueda salir y se muera de hambre... ...así nos deshaceremos de él para siempre... ...y no mancharemos nuestras manos con su sangre... Sí, pues, bueno, estoy estoy Cuando Rubén convenció a sus hermanos para que aceptaran su plan... ...los dejó temiendo no poder controlar sus pensamientos... ...él tenía toda la intención de volver más tarde al pozo... ...y sacar a José secretamente... José, sin saber el complot que estaban tramando contra él, se acercó cada vez más al campamento. Estaba muy contento porque al fin, después de un largo viaje, había encontrado a sus hermanos. Indudablemente aquel es su campamento, aquel que está en aquella colina. Ay, me pregunto qué tendrán para la cena porque tengo hambre y estoy muy cansado. Pero no me importa. Lo principal es ver a mis hermanos y regresar a casa para aliviar la ansiedad de papá. Hola hermanos No me reconocen Soy José, vuestro hermano Estoy muy contento de haberlos encontrado Creo que pasó mucho tiempo Primero fui a Siquén, pero ya se habían ido de allí Papá está muy preocupado y él ¿Qué, qué es lo que pasa? Y... Yo soy José Soy yo, no me reconocen ¡Agárralo, Leví! Ay, ay, ay, ay, hijos, ay, ay. Y ahora voy a arrancarle esa hermosa túnica. No, déjame hacer eso a mí, Judá. Siempre lo quise hacer. Levi, yo arrancaré esa túnica del hermoso muchacho. <risa> Así. ¿Por qué? ¿Por qué me despojan de mis túnicas? Claro que sí. Claro, claro, claro. Claro. De nada, de nada. De nada, nada. No, no, de nada. No te vale rogar, José. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que van a hacer? Ya lo vas a ver. No. Por favor, por favor, por amor, papá, deténganse. Déjenme ir a casa, por favor. ¿Sabes una cosa, José? Ahora tú estás en nuestro poder. Así Completamente es. en nuestro poder. Pero... Y, ¿Y sabes otra cosa? Nosotros estamos encolerizados. Estamos furiosos y cansados de tu dominio sobre nosotros. Nunca serás nuestro jefe como aquellos sueños tuyos parecían. Indicarlo. <risa> vamos a deshacernos de él, hermanos. Arrastrenlo hasta el pozo. ¡E, hermanos, aquí hay un pozo profundo. Sí, es verdad. Exactamente lo que estamos buscando. Él no podrá salir de este pozo. No. Muy bien, hermanos. Al pozo con él. <risa> Al fin se habían deshecho de José, cuya pureza de vida era un reproche para el mal comportamiento de sus hermanos. Pero algunos de ellos estaban inquietos. No sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Además, José era el hijo favorito del padre. ¿Cómo le explicarían su desaparición? Tal vez su pena sería tan terrible que no podría soportarla. ¡Hermanos! ¡Hermanos, miren! ¡Miren lo que viene por el camino! ¡Una caravana! Bueno, ¿y qué pasa? No hay nada raro que venga una caravana. Muchas pasan por este lugar en su viaje hacia Egipto. Pero esa caravana es de Ismaelitas del otro lado del Jordán. Sin duda están yendo a Egipto con especias y otras mercaderías. Me imagino que tienes razón, Judá. Esa caravana va a Egipto para vender especias y mercaderías... ...y cualquier cosa que se pueda vender. Eh... Sí... No, no, ¿No creen que deberíamos sacar a José del Pozo y, y venderlo a aquellos ismaelitas? ¡Exactamente! Así desaparecería para siempre de nuestro camino y estaríamos limpios de su sangre. Después de todo, José es nuestro hermano, nuestra carne y sangre. Es una idea excelente. Yo la propongo. Sí, yo, también, yo Pronto, saquemos a José del Pozo claro, claro. para que esté presentable antes que la caravana llegue aquí. ¡Eso es! ¡Vamos! Sí, sí, eso es. ¡Vamos! vamos, vamos. Sí, sí. ¡Saquemos a José! ¿Esclavo? ¡No! ¡No! Ustedes no me van a vender como esclavo. Tú vas a ser un buen esclavo, José. Le, Levi, por favor, por favor, no me vendan como esclavo. Dan, no vas a tratar de que los hermanos no me vendan. Por favor. Sabulón, no me vas a vender tú. Gad, tú eres bondadoso. ¿No me quieres ayudar? ¿A ¿Hacer ¿Qué vas a hacer tú? y sacar. ¡Simeón! ¿Me vas a vender tú? ¡Por favor! ¡Por favor, hermanos! ¡No me vendan! Yo le digo solo una cosa, que a este precio lleva algo muy barato. <risa> sí, creo que tiene usted razón. Muy bien, guía, sigamos adelante. Aún nos falta mucho para llegar a Egipto.